Yo soy N5323, creo que antes me llamaban Norman. Dos y dos tercios, dos y tres cuartos, dos, uno, sí, en punto. Hey, ¿qué onda hermano? Yo soy Billy de Free. Un aventurero, un peregrino que decide su propio destino. No, no, no. Mejor contame vos. ¿Quién sos? No quiero volver. Calma, Normy. Nadie se obsesiona así por una simple multita. No. ¡Normalio! ¡Eso fue genial! ¡Me vuelvo loco! Creímos que no habría consecuencias. Fue la última vez que vi a Billy.